Bienvenidos a una nueva aventura en busca de subwoofers económicos En esta ocasión amigos me dijeron que probara algunos de los subwoofers que venden en la tienda de Coppel Y pues el primero que vamos a poner a prueba es de la marca Sony y es el modelo XS-NW-1201 que para ser sinceros no es tan económico como los que ya hemos checado anteriormente en el canal. Pero en esta ocasión se encontraba en promoción. Recuerden amigos que si quieren apoyar estos videos dejen su pulgar arriba y compartan. Para que podamos seguir poniendo a prueba subwoofers de este tipo. Y suscríbanse ya que por supuesto también le vamos a fabricar su cajón acústico para ponerlo a prueba como debe de ser. Así es que sin más vamos por ese subwoofer. Bien amigos, ya nos encontramos aquí en la plaza donde vamos a comprar el subwoofer. Ahí está Coppel, así es que vamos a entrar. Como pueden observar ahí tenemos el subwoofer Sony. Este es su presión. bueno, supuestamente está en promoción de 2199 a 1549. Se ve algo sencillo, pero pues nos lo vamos a llevar en esta ocasión. Como pueden observar, tenemos también el DS-18 Que están al mismo precio y que sinceramente se ve mejor Pioneer Pero pues en esta ocasión nos llevamos este Vamos a ver qué tal está Y pues bien amigos, ya nos encontramos aquí con el subwoofer De la reconocida marca de Sony Y digo reconocida porque pues... <ríe> se conoce prácticamente en todo el mundo y pues eso no quiere decir que sean los mejores subwoofers Aunque pues sí tienen eh, autesterios de gama alta Que pues regularmente no llegan aquí a México Set medios, etc Pero pues en esta sección estamos checando eh, Subwoofers económicos Que es lo que regularmente pues llega aquí a México Y pues sin más amigos veamos qué nos dicen en la caja Para posteriormente realizar su respectivo unboxing como pueden observar, no sé si me empaquetaron mal el subwoofer, porque pues quedó como que muy ovalado del lado de abajo. Pero pues bueno, me dieron el subwoofer que tenían de exhibición. Y pues esto es lo que podemos encontrar en su caja, una ilustración del subwoofer, la marca. Y como pueden observar, dice que potencia pico, 1800 watts, potencia RMS, 420 watts Ya veremos a ver si sí es cierto O no, una impedancia de 4 ohms Y es un Subwoofer de 12 pulgadas En esta parte de aquí amigos como pueden observar Tenemos una ilustración de un Subwoofer con varios colores Y dice overwhelming Base driver Lo que pues con base a lo que Estuve checando es que se supone que tiene Un cono Que es muy sensible Por lo que pues va a reproducir muy bien los bajos con poca potencia Según con base a lo que entendí Y pues prácticamente es lo que podemos ver en la caja amigos Y pues nos tiene otras características Aquí como pueden observar dice potencia nominal 300 watts Se me hace que le vamos a hacer más caso a esta que dice que 300 watts A esta que dice 400 watts RMS Pero como les mencioné eso lo vamos a comprobar en la prueba eh, dice que pesa 3 kilos y pues en fin amigos, otras características, como pueden observar pues es un subwoofer pues no muy pesado, sencillo, solo cuenta con, bueno es un subwoofer de una sola bobina, por lo que solamente lo vamos a poder poner a 4 ohms, un solo subwoofer por lo que en lo particular amigos a comparación de los otros subwoofers que hemos comparado con base a este rango de precios pues ahí le veo un poco de desventaja no vamos a tener tanta configuración pues para poderle sacar más potencia al amplificador y pues sin más amigos vamos a ahora sí a abrir esta caja y veamos bien al subwoofer A ver y ahí lo tenemos amigos y efectivamente me lo empaquetaron mal como pueden observar el subwoofer supongo que tendría que ir aquí arriba por eso quedó muy apretado pero pues bueno vamos a sacar este cartón que tenemos aquí y pues aquí tenemos el subwoofer amigos todo polveado <risa> No le dieron ni siquiera una limpiadita a los de Copen Y pues prácticamente amigos es todo lo que nos trae nuestra caja Aquí saqué unas bolsitas Tenemos lo que vienen siendo sus terminales tipo Faston para pues, ponerlo Y pues también tenemos unos buenos tornillos para poder fijar el subwoofer bien ya lo desenvolvé un poco amigos como pudieron observar en lo que viene siendo la caja no venía ningún folleto no venían eh, las especificaciones parámetros tíos man etcétera no nos venía nada amigos no sé si los que lo empaquetaron no lo pusieron o el subwoofer viene de fábrica con esas características pero bueno yo aquí imprimí eh, sus parámetros bueno parámetros tíos mal y pues de cómo instalarlo, ¿no? En cuanto a sus parámetros tiene una frecuencia de resonancia de 27.5 Hz, una excursión máxima de 4.15 milímetros, amigos. Lo que en lo particular se me hace muy poquito para un subwoofer de 12 pulgadas. Eh, en ese aspecto, pues no vamos a tener gran rango de recorrido lo cual pues en lo particular me decepciona un poco pero pues obviamente eso no es todo lo que importa en un subwoofer pero pienso que sí es un factor importante en todo el rango de frecuencias que nos va a reproducir el subwoofer y efectivamente aquí sí nos dice como pueden observar pues nos dice que reproduce desde los 35 a 900 Hz Bien, pasemos a ver ahora más de sus características físicas y algo que resalta Y es este marco de plástico que pues Sony regularmente pone en todos sus modelos Yo que recuerden, en unos vienen color gris, ahorita pues vienen color negro como pueden apreciar a algunos les puede gustar, a otros no Y pues a otros nos gustaría que el dinero que se gastan en fabricar estos aros que pues, se le pusieran un poco más de producción ¿no? en, en las cosas importantes Aunque pues eso no quiere decir amigos Que no sea un subwoofer de buena calidad Obviamente recortando costos Y pues Háganme saber en los comentarios Si a ustedes les gusta o no En cuanto a la suspensión Tenemos una suspensión de goma Que pues en lo particular Esto sí me gusta cómo se siente amigos Se siente de buena calidad la verdad no tengo nada que este reclamar de la suspensión bien ahí y el cono que pues en las especificaciones nos dice que es este de mica como pueden observar es un cono en negro mate en lo particular pues me gusta cómo se ve y pues como les mencioné nos dice que es un cono con alta sensibilidad pero al parecer aquí en las especificaciones, amigos, no nos da información de la sensibilidad de SPL de este subwoofer. Pero pues ya cuando pongamos nuestros parámetros T smart en el programa, pues ahí nos va a decir la sensibilidad que, que tiene el subwoofer. Pero supuestamente tiene que sonar bien con poca potencia. En cuanto al cono, también se siente de buena calidad. Y se ve bien, como pueden observar aquí tenemos eh, su marca Sony El logo de Explod que ya lo hemos estado viendo pues desde hace bastante tiempo Desde que yo he visto la marca Sony amigos recuerdo su logo de Explod Ya hace mucho tiempo un familiar tenía dos subwoofers este, Sony Explod de los pentagonales Y sonaban brutal en un buen cajón Sonaban durísimo, no le creían que eran esos subwoofers los que estaban tocando amigos Y pues en ese tiempo estaban bastante accesibles Esperemos que con este no sea la excepción, esperemos que suene bastante bien Que eso es lo que buscamos principalmente Sin duda alguna es un subwoofer que se ve muy bien estéticamente amigos Vamos a verlo ahora en la parte de abajo And don't you ever it, I'm the only f the rapping in the set. I amigos, pues aquí tenemos la canasta bastante rígida. Se siente se siente bien, eso sí. Se Siente se siente maciza. Y pues aquí viendo el cono de la parte de abajo amigos se ve como si tuviera una capa de cartón Y también podemos ver la suspensión pegada solamente con el cono En cuanto a la bobina no tenemos información de qué tamaño es Pero viéndola a simple vista amigos es aproximadamente de una pulgada y media La cual pues el fabricante nos dice que resiste altas temperaturas así es que vamos a ver en las pruebas que tanta potencia no soporta en cuanto al centrador se siente pues un centrador eh, rígido se siente pues también de calidad amigos lo que podemos esperar en este tipo de subwoofers y pues sus terminales tipo faston. Que en lo particular pues no me gustan tanto estas terminales me gustaría que pues en vez de que tuviera este marco tuviera ya terminales este de push no que solo se presionan y ya se mete el cable y en esta parte de abajo como pueden apreciar tenemos eh, bastantes orificios de ventilación que pues le van a dar ventilación a la bobina y ahí podemos apreciar su bobina y por último amigos aquí tenemos el motor que con base a la perspectiva y tamaño se ve muy pequeñito Pero bueno como sabrán la mayoría de este tipo de marcas como Sony, Pioneer Pues solamente ponen un motorcito y luego lo adornan con un plasticote bien anchote para que se vea bien choncho Y, <ríe> y piense la gente que soporta muchos más wipes. Pero pues esta es la realidad, ¿no? Cuando se lo quitas, pues así queda. Por supuesto, también tenemos un orificio en el cual pues nos va a servir también para disipar el calor de la bobina. En cuanto a las trencillas, pues se sienten, se sienten bien. No sé si vayan a pegar de repente las dos juntas y ¡pum! ¿no? Sí, se protege tu amplificador. Que bueno, pues tiene tiene pintura que eso debe de proteger pero tal vez pegando pues mucho tiempo se vayan desgastando no eso solo pues es una observación tal vez no pase pero pues se me hace un punto de tomar en cuenta y pues, bueno, amigos, estas son todas las características físicas de este subwoofer. Vamos ahora a realizar la prueba de potencia. Vamos a ver qué tantos watts soporta al aire libre. Les recuerdo que es, no es una prueba de cómo se escucha o cosas por el estilo, solamente para ver sus limitaciones este, mecánicas. Y pues, en lo particular, amigos, es una de las pruebas que a mí me gusta realizar. Si quieren ver cómo se escucha, pues más adelante también le vamos a fabricar un cajón acústico para, pues, ponerlo a sonar como debe de ser. Y bien, ya tenemos todo listo para comenzar a realizar la prueba del subwoofer Sony a ver qué tal se defiende. Lo vamos a estar alimentando con este amplificador TH1200.1 que a 4 ohms, que es lo que está conectado en estos momentos, nos va a entregar 400 watts RMS, por lo que va a ser suficiente para llenarlo al 100 y pues ver si soporta lo que dicen o no amigos. Así es que, pues prepárate buffer porque te vamos a hacer duras pruebas. <risa> Me watts, 40, 50, 60, 80, ¿Sí? ahí con. 190 watts, amigos? Aproximadamente pues ahí está trabajando a parecer bien. Aparentemente, amigos, por lo que se escucha ahorita en estos momentos Tal vez si utilizan audífonos audífonos lo van a apreciar. Luego pues sí nos va a dar un bajo, pues, con algo de calidad en un buen cajón acústico. Doscientos quince, doscientos diez, doscientos vamos a ponerlo? ochenta doscientos ocho, veinte, fue lo que nos dio a 7, a 7. ohms. Sí se entibia un poquito el imán, pero pues nada fuera de lo común, ¿no? Vamos a tratar de llegar a su punto máximo. A ver si puede llegar a 300 watts. Lo que me ha llamado la atención, amigos, es que ha excursionado mucho. Y a pesar de que tiene un imáncito, no ha pegado este, la bobina con, con el fondo del imán, bien ahí, ya en un cajón acústico. Bueno, si no lo hace ahorita, en el, a, ahorita que lo tenemos este al aire libre en un cajón acústico, es mucho más difícil que lo haga. Ahí ya está metiendo distorsión. Como pueden observar lo máximo que le metimos Fueron 317 watts A 6.5 ohms 126 watts Vamos a subirle 191 Amigos ahí lo tienen como pudieron observar pues los 300 watts RMS pues sí lo soporta pero ya 420 watts no lo creo amigos probablemente lo soporte pero después de unos cuantos minutos se va a chamuscar el subwoofer yo esperaba un poco menos de este subwoofer pensaba que fácilmente iba a pegar la bobina con el imán pero no fue así me sorprendió en ese aspecto así es que pues en un cajón acústico no creo que lo vaya a hacer muy difícilmente que solo que le estén metiendo frecuencias muy bajas y es que por esa parte no tendremos problema pues en cuanto a temperatura amigos sí se entibió un poco el imán pero pues nada fuera de lo normal más adelante estaría bueno conseguir un termómetro este de infrarrojo para checar temperaturas de los woofers Déjense pulgar arriba y con gusto amigos le vamos a fabricar su cajón acústico Y lo vamos a poner en el Renault Steadway a ver qué tal suena No va a ser obviamente un sonido premium pero pues sí este pues algo decente No algo que se pueda disfrutar y podamos traer cómodamente y felizmente en nuestro automóvil para los que solo buscan agregar un toque de bajo al sonido de su automóvil Muchas gracias por ver, espero que este video les haya gustado Si así fue por favor dejen su pulgar arriba Que eso me ayuda bastante a seguirles trayendo más videos de este tipo Checando eh, subwoofers económicos y pues háganme saber en los comentarios qué otros subwoofer les gustaría que pusiéramos a prueba. Suscríbanse si aún no están suscritos y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos videos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más Audiocar. Adiós.